...de esta situación... ...bueno, eh, Sifora Ten... ...o Sifora, ¿verdad? Es residente en el Aurel... ...35, 35 años de edad... ...lamentablemente fue ultimada... ...ahí está... Eh, ...aún no se sabe la circunstancia... ...en la cual ella perdió la vida... Eh, ...se ve ahí, ¿verdad? ...la pasola que está tirada... ...pero sí, se habla de que fue eh, ultimada... ...en los próximos minutos... ...tendremos ya la información eh, completa... Decir que lamentablemente fue ultimada, eh, si fuera TEN, residente en el Laurel. Esto me, me informa aquí Hijo. una persona también que eso fue frente a la organización Paradise. Oh, allá en la ella, salida de Santo Domingo. Sí, y que ella trabajaba en la organización Neftali en breve vamos a ver eh, cuál es la situación Ay, espérate, de, esta pasó la, de, de la, cómo, cómo se dieron los hechos, lamentablemente. Bueno, ¿verdad? lamentamos esas noticias, ¿verdad? en breve le vamos a dar más detalles de esta. Y, y de pronto vamos a poner en contexto a nuestros amigos televidentes sobre la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo? Sí, va, vamos a pasar con Arizmendi. Buenos días, Arizmendi. Buen día. Edmendi. Sí, buenos días, Carolina, Fulvio, a todo el equipo que compone eh, este prestigioso programa, el programa de mañana. Efectivamente, nos encontramos frente a la zona franca de San Francisco de macorís donde a horas de la mañana, una mujer presentó eh, muerta aquí, es la información hasta el momento de la ¿no? se ¿Sé por atento y residía en eh, presidencial Laurel, la misma, eh, era secretaria presidencial la secretaria de momento de la Presume de, de en verdad que para de la mujer. Y pueden, policía, también eh, de la fiscalía, se han dado cita hasta este lugar. También de curiosos que han venido acá a observar de los objetivos. Ahí pueden observar en las imágenes que se están viendo acá en.